Ok, listo. Entonces seguimos por acá. Lo que hemos hecho hasta el momento es simplemente a partir de los datos de este ejercicio pasamos los miligramos de la tetroxina a gramos y a partir de esa, de esa masa eh, calculábamos las moles usando el peso molecular. El peso molecular lo determinábamos a partir de la fórmula molecular sumando las masas atómicas con sus respectivos coeficientes. Entonces el carbono tenía 11, por eso lo multiplicábamos por 11 acá toda esa masa molar me dio 319 esto a lo, a lo ven acá y luego al final las moles son los gramos entre esa masa molar habíamos dicho que la masa se, eh, los gramos con gramos se cancelaban y las moles estaban dividiendo el divisor por ende pasa arriba a multiplicar entonces las la moles 02 entre 319.26 las moles me dan igual a 6 coma 26 tenemos aquí con 44 por 10 a la menos 6 moles entonces ya tengo el dato de las moles de la tetroduxina que es este valor que está acá ahora para determinar la molaridad lo que me sirve, lo que necesito continuación el punto 2 va a ser el volumen expresado en litros. Eh, asumiendo o despreciando que la retroacción ocupa volumen, o sea, este volumen es insignificante comparado con el volumen del agua, yo voy a tomar que todo el volumen de la disolución va a estar representado por la masa del agua. Es decir, eh, para el punto 2, para determinar el volumen de la disolución, yo parto de la masa, que son 50 gramos, y por otro lado tengo la densidad la densidad es un gramo por cada mililitro eh, densidad masa sobre volumen por ende volumen va a estar representado por la masa dividido entre la densidad la masa del agua en este caso son 50 gramos y el volumen son eh, perdón la densidad perdón es un gramo por mililitro si cancelan gramos con gramos mililitro está dividiendo el divisor pasa de arriba esto me queda en 50 mililitros, pero recordarán ustedes que esta fórmula también el volumen debería estar expresado en litros, entonces yo de una vez paso el volumen a litros por eh, mil mililitros, equivalen a un litro, se cancelan mililitros con mililitros y esto da el volumen da 0.50 eh, entre mil, 0.5 ¿no? Litros. 50 entre mil, vamos a corroborar. 0.05, ¿no? Disculpen, da 0.05. Litros. Voy a corroborar simplemente acá si esto estaba bien. Eh. Sí, sí, listo. Entonces tenemos el volumen en litros, y la por acá la cantidad de sustancias expresadas en moles por el de la molaridad, va a ser igual a las moles, que son 6.2644 por 10 a lo menos 6 moles, dividido entre el volumen, que es 0.05 litros, entonces la molaridad es igual a 6.1644 por entre la menos 6 a 3.005 1.25 menos aquí 3 por 10 a la menos 4 molar. Eh, Moles sobre litro, ya vamos a decir que es molar. Entonces, la molaridad, esta es la respuesta para la molaridad usando los valores que están allí. La segunda parte del ejercicio es: ¿es suficiente para intoxicar a un humano? Entonces, yo debería, para hacer la comparación, dado que la dosis letal para matar a un humano son 34 microgramos por kilogramo, yo debería tener las mismas unidades para compararlo. Entonces, por de alguna manera, medida, manera puedo pasar esto a, a molaridad y comparar la molaridad de ambos. Entonces voy a pasar esto a molaridad, esta es otra parte del ejercicio. Entonces la segunda parte del ejercicio para la comparación, la dosis que mata a un humano son 334 microgramos por cada kilogramo de disolución, tomando las mismas consideraciones que... Eh, la masa, perdón, el volumen va a estar expresado, perdón, que, la, que esto va a ser agua solamente, entonces tendríamos aquí que la masa, la masa del, de la disolución sería eh, mil, perdón, sería un kilogramo que correspondería a mil gramos, bueno, que usando la densidad tendríamos que el volumen va a ser igual a la masa, mil gramos, sobre la densidad, que es un gramo por mililitro, eh, tendríamos que esto nos da mil mililitros, y pasando este volumen a litros, tendríamos que el volumen va a ser un litro. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí sabemos que el volumen de la disolución, de esta, la que mata a los humanos, es un litro. Ahora tendría que pasar esta cantidad, esa masa de, de toxina, a gramos, y después de gramos la paso a moles, y la divido entre volumen y comparo las dos molaridades. La roja es la que mato a mano, la blanca es la que ellos prepararon en el laboratorio. Entonces simplemente es pasar esto 334 microgramos a gramos. Entonces 1 por 10 microgramos. Vale uno diez a 1 por 10 a la menos 6 gramos. Entonces esto me da 334 por 1, por 3 a menos 6, me da 3.34 por 10 a la menos 4 gramos. Y bueno, aquí usando el peso molecular que ya había determinado acá en verde, este peso molecular, paso de esa cantidad a moles. Entonces las moles de tetrodoxina, moles, van a ser igual a la, esa masa, 3.34 por 10 a la menos 4 gramos entre la masa mol, molar, que yo le había determinado que era 319.2624. 319.2624 gramos por cada mol. Y esta mol, estas moles me dan... Eh, 319.2624. Esto me da 1 que mata, 1,046, 2, por 10 a la menos 6 moles. Entonces tengo acá el volumen, tengo las, las moles, y la molaridad roja de la que mata, de la LD50, va a ser igual a 1,0462, por 10 a la menos 6 moles, entre el volumen, que es un litro, pues la molaridad de la que mata es esta, 1.0462 por 10 a la menos 6 molar. Entonces, si la molaridad está por encima de este valor, obvio, te vas a morir. Entonces, vamos a comparar esta, que es la que está matando, con la que nos dio el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dio esta cantidad, esta unidad, entonces, este valor 1.25 es pues por 10 a la menos 4, es decir, esto más o menos sería así, eh, 0.000125 eh, molar, y esta, de la que mata, es pues, por pues 10 a la menos 6, entonces tenemos 0.000 por pues 10 a la menos 4, menos 5, menos 6, 1046, molar, Entonces noten que la que se preparó en el laboratorio tiene más cantidad que la que mata. Entonces obviamente esta que prepararon en el laboratorio va a ser mortífera. Esta mata también. Cualquier cantidad que esté por debajo de esto no matará, pero si está por encima, que es este caso, sí matará. Entonces, eh, la respuesta, la segunda parte del ejercicio es, ¿es suficiente para intoxicar un humano? Sí. Eh. Obvio que sí. ¿Entendieron este ejercicio? Disculpen ahí la... Bueno, los de molaridad son relativamente sencillos. Eh, simplemente tener en cuenta eso: que molaridad son moles sobre el volumen que he expresado en litros. Eh, ¿Qué otra cosa por aquí hay que tener en cuenta? Para calcular la masa molecular a partir de la fórmula molecular, simplemente tenemos en cuenta cuántos átomos tiene estos valores que ustedes ven aquí, que voy a subrayar con otro color: aquí. amarillo y verde. No sé qué coloca estos datos que están aquí. Corresponden, estos datos que están aquí, corresponden a las masas atómicas cómo yo calculo masas atómicas usando la tabla periódica de los elementos y por ejemplo para el carbono vamos a usar este tabla periódica de los elementos Para el carbono, para acá, acá está el carbono, aquí el más grande, carbono, ahí está, este valor que ustedes ven aquí, 12.011, correspondería, bueno, si aquí redondear, si le está, 12.011, ahí está la de nitrógeno, oxígeno, y esos valores que ustedes ocupen, o necesiten, aquí van a estar aquí, donde dice atomic weight, o masa atómica, por lo general está expresado en UA, que son unidades atómicas, o simplemente un... Esto, para un átomo, son gramos por mol. Está. Entonces, vámonos con el siguiente. Bueno, ya de ahí el resto era simplemente aplicar ecuaciones eh, a factores de conversión. Calculábamos la molaridad de esas que prepararon allí, usando esos 2 miligramos en 50 gramos de agua. Eh, de hecho, como, como para que sean... Para sacar la escena una... una Conclusión rápida, para que esta sea más letal, o sea, para que, perdón, para que sea menos letal, eh, tendríamos que multiplicarla, o sea, tendríamos que haberla diluido no en 50 gramos de agua, sino en alrededor de, por ahí, 50.000 gramos de agua, más o menos, no, no, en, no en una cucharada de agua, sino en casi 50 litros de agua para hacerla menos letal. Estas que hicieron acá la disolvieron más o menos en una cuchara de agua y es letal. Para hacerla por debajo de este valor de letalidad, tendrían que haberla disuelto en más o menos 50 litros de agua. Entonces, vámonos con el siguiente ejercicio eh, de propiedades coligativas. Esto que está acá. Esto, en este me piden que calcule las propiedades coligativas de... Todas las propiedades coligativas. Entonces, allí tendríamos que hacer memoria de cuáles son todas las propiedades coligativas. Eh, yo como tengo una buena memoria para la fórmula, pero no para los nombres, eh, me acuerdo que las propiedades coligativas eh, eran, a ver si en la memoria no me falla, tendríamos entonces que la, el descenso en la temperatura de ebullición, el, el aumento en la temperatura de ebullición, era igual a la molaridad por... Eh, una constante que se denominaba la constante de ebullición, constante ebuloscópica, y esa constante para el agua tenía un valor de, bueno, ahí está, no, ni siquiera lo voy a notar porque está, el ejercicio me lo está dando, K sub B vale, vale esto, eh, K sub F vale esto, por otro lado teníamos el descenso en la temperatura de congelamiento, de el freezing, que era igual a la molaridad por la constante de congelamiento. Por, esta era una propiedad, esta es la otra propiedad. Por otro lado tendremos la propiedad de la, pro, de la presión, presión de vapor. Esta simplemente me decía que la presión de la disolución era igual a la fracción molar del solvente por la presión pura del solvente. Y aquí le que me está dando la presión de vapor del solvente. Y por último, la de las propiedades, perdón, eh, presión osmótica, que era este valor, pi, igual a la concentración en molar por la constante de los gases por la temperatura. De ser la calculado la presión osmótica Entonces, vámonos a calcular estos valores. Eh, hay una propiedad que se repite en estas dos... Eh, es una unidad de concentración en particular, que es la molalidad. Entonces, si yo calculo molalidad, me va a servir tanto para el 1 como para el 2. Eh, debo calcular también la molaridad. Y por otro lado, un ejercicio que no resolvimos mucho, pero que lo vamos a estar utilizando aquí es fracción molar. Entonces, eh, antes de empezar a resolver esto, vamos aquí a calcular primero la molalidad. La molalidad está expresada, según lo que nosotros sabemos, como moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. De esta manera nosotros expresamos la molalidad. Entonces, miro en el ejercicio si me da datos de molalidad. A ver... Eh, ¿Me está dando moles de soluto? No. No, no, no, no. tampoco me habla de disolvente. si me habla de disolvente sí expresado en masa. Es decir, de agua, tengo que son estos datos, 4.029 gramos de agua. Eh, ya, y de sacarosa solamente me da estos los gramos de sacarosa. Entonces, como en este ejercicio no tengo fórmula molecular, voy a recurrir. A la internet, entonces voy a buscar en la internet, eh, sacaros, vamos a eh, Si bien puedo haber usado la fórmula molecular, esta es, hace eh, 12 o 22, 11, ya voy a usarla para no alargarnos tanto en el cuento. Entonces, lo primero que necesito son las moles de soluto. Entonces, la mol de soluto recordarán ustedes que era masa entre el peso molecular. La masa del ejercicio me la está dando son 2.315 gramos entre el peso molecular que me lo dio la internet, que es 342,3 gramos por cada mol. Si me entienden gramos con gramos, la mol está dividiendo el divisor, pasa arriba. Entonces, las moles de sacarosa... 2315 entre eh, 342.3, 6.763. Vamos, vamos a trabajar con 4 decimales. Eh, me da, roto, 6 lo borro 6,7631 moles de sacarosa. Y por el otro lado, necesito los, el disolvente en kilogramos. Y el disolvente por acá son 4000. El, el disolvente son 4029 gramos. Entonces, esto simplemente lo pasamos a kilogramos, sabiendo que 1000 gramos equivale a un kilogramo. Y esto me da básicamente 4,029 kilogramos se cancelan gramos con gramos entonces ya tengo las moles aquí y tengo la disolvente expresada en kilogramos, o calcular molalidad, entonces por este lado la molalidad va a ser igual a las moles que son 6,7631 moles entre 4,029 kilogramos esto me da 4. Esto, entre 4.029 1.6786 1.6786 molar moles sobre kilogramos en molar 029, sí, bueno, estamos bien. Y ya tengo entonces calculada la molalidad por acá el valor de molalidad es este que está acá, y puedo resolver así de manera directa el inciso 1 y el inciso 2. Entonces, eh, vamos a resolver aquí el inciso 1. El inciso 1 me habla del aumento en la temperatura de ebullición. Eh, quien ebulle aquí es el solvente, el solvente está, perdón, el, el que presenta la ebullición es el solvente, el solvente es agua. El agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, entonces cualquier valor que me dé aquí en el, el aumento en la temperatura de ebullición, yo tengo que, averselo, que sumárselo a esos 100 para saber a qué temperatura va a evoluir nuevamente. Entonces simplemente estoy igual a la molalidad por la constante ebulloscópica, la constante ebullición para el agua, entonces tenemos aquí la molalidad, que es este valor que está en amarillo, y la constante ebulloscópica es 0.51 grados centígrados por molar. Entonces la molalidad es esto uno molar sobre molar se la molar con molar y esto me da exactamente por punto me da 0.8561. grados centígrados. Entonces, este es el aumento que va a tener la ebullición del agua, dado que está es una disolución acuosa y el agua ebullye a 100, entonces la temperatura de ebullición de esta disolución, T sub P de la disolución, va a ser igual a T sub B del solvente puro más ese cambio, ese del T. Entonces va a ser igual a 100 grados centígrados, más lo que aumenta, 0.0, 8561 grados centígrados entonces esta disolución que prepararon con sacarosa ya no va a ebullir a 100 sino que va a ebullir a 100, 8, 5, 6, 1 grados centígrados entonces esta va a ser la temperatura de ebullición de, de la primera análogamente podemos resolver el punto 2 y es eh, la temperatura de congelamiento esto me habla del descenso en la temperatura de congelamiento. El agua se congela a cero, ¿sí? Y cualquier valor que me dé aquí, tengo que restárselo a cero para saber a qué temperatura se va a congelar la disolución. Entonces, de manera análoga, el delta Tf va a ser igual a la masa por la constante de enfriamiento o de congelamiento, caso freezing. Entonces, la molalidad es la misma, 1.6786 eh, molar por la constante de congelamiento del agua, que es 1.86. Las unidades son las mismas grados centígrados sobre molar. Y esto me da igual a... 1.86, eso me da 3.122. grados centígrados entonces esta disolución va a congelarse la temperatura de congelamiento de la disolución va a ser igual a la temperatura de congelamiento del agua pura menos eh, el delta T entonces va a ser 0 grados centígrados que, a temperatura cual se congela el agua menos 3.122 grados centígrados y esto va a ser igual a menos 3.122 grados centígrados. Entonces esta disolución, si nosotros la metemos en un congelador, a cero grados va a seguir siendo líquida. Y cuando alcance esta temperatura va a empezar a cambiar de fase de líquida a sólida. Va a empezar a congelarse. De esta manera podemos responder el segundo inciso. Ahora nos hacen falta el inciso 3 y el inciso 4. Eh, aquí me queda fácil resolver el inciso 4 antes que el 3. Porque el inciso 4 me habla de molaridad. Y la molaridad son moles sobre volumen. ¿Sí? Para acá tengo que calcular moles de solvente también. Entonces voy a dejar esto quieto de momento. Vamos a resolver el punto 4. Para resolver el punto 4 necesito calcular la molaridad. Recuerden cómo la molaridad son igual a las moles de soluto sobre el volumen de la disolución expresada en litros. En este caso la disolución está compuesta por el soluto más el solvente. Y de estos dos yo tengo masa. Entonces, la masa de la disolución va a ser igual a la masa de la disolución. Va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Con esta masa y la densidad de la disolución que la me está proporcionando aquí, yo puedo calcular el volumen de la disolución y con el volumen, porque con por la presión osmótica y fácil Entonces, esto eh, lo por acá. ¿tí? ¿Listo? Entonces, la masa de la disolución, zorro, masa de la disolución, va a ser igual a la masa del soluto. Entonces, me voy por acá, la masa del soluto son 2315 gramos, 2315 gramos, más la masa de la disolución. 4029 gramos, perdón, del disolvente, 4029 gramos, y esto me da la masa de la disolución, entonces la masa de la disolución es bueno, 1.315 más 4.029, eso me da 6.344. Esto es lo que pesa la disolución. Ahora con esta masa y la densidad yo puedo calcular el volumen, el volumen, de la disolución, va a ser igual a la masa de la disolución sobre la densidad. La masa es 6.3 por 1. De 1.344 gramos, entre el volumen, que está por acá dado, perdón, entre la densidad, que es 1.029 gramos por mililitro, 1.029 gramos por cada mililitro, aquí gramos con gramos se cancelan, mililitros pasa arriba, y esto me da igual a, con el 0.29, me da 6150 ¿no? punto 2. Punto 21 mililitros, y lo pasamos de una vez a litros porque la molaridad está expresada en litros, entonces esto para pasarlo a litros, simplemente hacemos esto que mil mililitros equivalen a un litro, y se cancelan mililitros, mililitros, y esto básicamente me da 6,1652 litros. Y con estos datos voy a calcular la molaridad. Entonces la molaridad va a ser igual a la masa, perdón, a las moles de disolución, moles de soluto, que las obtengo eh, por acá. Las moles de soluto, cuando yo hice el cálculo de molaridad, obtuve que eran 6,7631. Entonces son las mismas moles, 6,7631 moles entre el volumen que está expresado acá en litros, 6,16, 52 litros, y la molaridad es igual a 6.7631, entre esto me da 1.096, por favor corroboren ahí si les da igual, 96,9 molar, o moles sobre litro. Ya puedo calcular entonces la presión osmótica. La presión osmótica va a ser igual a la molaridad por la constante de los gases, que acá el enzito también me está dando, por la temperatura expresada en Kelvin, pero que son 25, los pasamos a Kelvin de manera directa, entonces son 2,98 Kelvin. Por ende, la presión osmótica para resolver el cuarto punto, la presión es igual a la molaridad por R por T. La molaridad es esto, 1.0969. Veamos las unidades para que vean cómo se cancelan. Esto me queda en mol, dividido entre litros. Por la constante de los gases que es 0.08206. Eh, 8206 las unidades son atmósferas por litro sobre mol por kelvin. Por la, por la temperatura, que eran 25 grados centígrados, una vez convertido convertidos en kelvin, esto es 98,15 kelvin. Se me encelan kelvin con kelvin, litros con litros, mol con mol, y me queda la presión atmósfera. Entonces por 0.08206, por 2.98.15. La presión osmótica de la disolución es 26,839 atmósferas. De esta manera puedo calcular que la presión osmótica de la disolución es este valor que está acá. Para resolver el punto número 3, necesito determinar fracción molar. Recordarán ustedes que fracción molar eh, va a ser igual a las moles de, de quien sea. Si estoy determinando la fracción molar de I, va a ser igual a las moles de I entre las moles totales. Y las moles totales van a ser igual a la suma de los que, que componen la disolución. En este caso, la fracción molar que deseo calcular es fracción molar del solvente entonces la fracción molar del solvente el de X del solvente va a ser igual a las moles del solvente entre las moles totales que son las moles del solvente más las moles del soluto ya las moles del soluto las tengo por ahí simplemente tendría que determinar moles de solvente y reemplazar aquí en esta ecuación eh, las moles de solvente va a ser igual a la masa de solvente la masa del solvente, vive entre el peso molecular del solvente. En este caso mi solvente es agua. Si busco una tabla, la masa molar del solvente es 18 gramos por mol. Simplemente tengo que ir a reemplazar la masa del disolvente. La masa del disolvente es 4.029 gramos. Entonces aquí, de manera rápida, tenemos que la mol son 4.029 gramos el solvente entre la masa molar del agua, el solvente es algo que es 18 gramos por mol, se si cancelan gramos por gramos esto me queda en mol, 4.029, entre 18, eso me da 223.83 moles de disolvente. Ahora ya tengo las moles de disolvente, y las moles de soluto que, repito, la ejercicio, cuando calculé acá la, la molalidad, las determiné. Entonces la fracción molar de disolvente va a ser igual a las moles de disolvente, que son 223,83 moles, sobre las moles de disolvente, que son 223,83 moles, más las moles de soluto, las determiné cuando determiné la molaridad que son 6.7631 6.7631 moles y esto me da la fracción molar de solvente entonces es esto entre esto más 6.7631 suma me 0.97. 97.1, dejémoslo así. La fracción molar es adimensional porque aquí se cancelan moles y esta sumatoria que me da en moles no tiene dimensiones. Ahora yo puedo determinar la presión de, de vapor de la disolución que según esta cuarta propiedad coligativa, perdón, tercera, va a ser igual a la presión de la disolución, a la fracción molar del solvente, por la presión de vapor del solvente puro. Y la presión de vapor del solvente puro, el ejercicio de la cámara está proporcionando como este valor en torno. Entonces, la presión de vapor es 26.76. Por ende, eh, la, eh, la presión de la disolución sería 0.971 por 26.73 tor y esto entonces da 26.73, esto me da 25.94. Y eso representa un descenso en la presión de vapor de la disolución. Hace que sea mucho más difícil huir el agua cuando hay presencia de glucosa. De esta manera se han determinado todas las propiedades coligativas. Bueno, aquí era 76, yo acá me equivoqué y creo que es 73. Bueno, pero igual, ahí el orden del. De esta manera, entonces, están determinadas las cuatro propiedades coligativas. Sé que es un poco más complejo esto, pero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, por favor, comenten. Yo me hay alguna duda, así si que voy muy rápido. Ok. a resaltar acá la fracción molar del solvente por azul. Acá fue que calculé esto. La fracción molar del solvente. Y también vamos a resaltar eh, la, molaridad, la molaridad. La molaridad va a terminar acá. La molaridad me da hasta aquí. La fracción molar me da este valor, que tengo. listo de esa manera se resuelve este tipo de ejercicio de propiedades coligativas. Estudiense eh, las fórmulas, estas que están aquí. Por lo general, en un ejercicio, yo les doy los valores de K sub B o K sub F en un caso tal. Eh, estas es son las fórmulas: delta TB es M por K sub B, delta TF es igual a M por KF. La presión de vapor de la disolución es igual a la fracción molar por la presión de vapor del disolvente puro y la presión osmótica va a ser igual a la molaridad por R, por la temperatura en Kelvin. Cuando hay presencia de electrolitos, eh, nosotros sabemos que cuando hay presencia de electrolitos se produce eh, la disolución en orden, eh, tenemos que ingresarle el I de Hoff. Entonces el IVA de Van Gogh simplemente es que la presión o la propiedad coligativa eh, de manera real va a ser igual a SI de Van Gogh por el valor de la propiedad coligativa de manera ideal. Esto que resolvimos aquí es tomando que las propiedades coligativas son ideales. Si el soluto fuera disociable, como por ejemplo el NACL, ¿sí? eh, vamos a tener dos iones en disolución. Estos dos iones van a propiciar, cambiar las propiedades de las propiedades coligativas. Entonces, si bien yo les pido que calculen el ID Vanhoff a partir de la propiedad real o les puedo pedir que calculen el valor de la propiedad, perdón, que calculen el propiedad, valor de la propiedad real a partir del ID Vanhoff, El valor de la propiedad coligativa ideal, ustedes lo calculan siguiendo este procedimiento que nosotros realizamos aquí. Y por lo general, es el, los adhesivos de Propiedades coligativas con factor de corrección de Idevanhof les dice eh, la presión, por ejemplo, si es de presión osmótica, la presión osmótica es tanto medida en condiciones de laboratorio, tanto, esa es la presión osmótica real. Luego se si disolvió, tal, tal, tal, ta, calcule el -Hoff. entonces Simplemente ustedes despejan aquí el va a ser igual a la presión osmótica real sobre la presión osmótica ideal. De esa manera determinamos Idevanhof. El Idevanhof también me habla de el número o la cantidad de iones que se disuelven en disolución. Entonces, si un ibanco me da cercano a 2, por lo general la disolución se disuelve en 2 iones. Si el ibanco me da cercano a 3, la disolución se disuelve en 3 iones. Entonces, también a partir del ibanco de puedo determinar el porcentaje de ionización. Mm. A menos que yo les pida, a Andrés, que me expresen en, en cierta unidad. Ustedes tienen que hacerlo, pero si no, trabajen con las unidades que les da el ejercicio. Aquí en ningún momento les dice que les calculen las propiedades en una unidad en particular. Muy bueno, es con primera ley. De ahí de... Eh, ese tipo de propiedades poligrativas nosotros saltamos después a primera ley, nosotros en primera ley vimos lo siguiente, que todo sistema, bueno, hablábamos de un sistema, eh, sistema y entorno y paredes, recordarán ustedes entonces, por ejemplo, este es un sistema termodinámico, todo lo que está alrededor, nosotros lo denominamos entorno, o sea, esto que está aquí es el entorno, eh, lo que está dentro aquí, es lo que denominamos sistema, y dependiendo de la interacción del sistema con el entorno, nosotros podríamos calcular eh, propiedades de sistemas termodinámicos. Entonces, si mi sistema estaba dividido del entorno por cierto tipo de barrera, que nosotros lo denominamos pared, si sí, sí, el sistema y el entorno intercambiaban eh, masa e intercambiaban calor, o sea, lo único que puede intercambiar desde el punto de vista termodinámico, un sistema con en el entorno va a ser masa, ¿sí? o materia, y va a ser calor. La masa, el, bueno, M y calor lo determinamos como Q. Además del sistema termodinámico puede sufrir algún cambio en el volumen, que eso implica un intercambio de trabajo. Pero antes de llegar a eso, cuando el sistema termodinámico intercambia masa y calor con el entorno, vamos a decir que es un sistema abierto. Sí, un sistema cuyas paredes son totalmente permeables, es decir, dejan pasar cosas de adentro hacia afuera y cosas de afuera hacia adentro. Y además de ello, también permiten el intercambio de temperatura. Si hay una fuente de calor acá afuera, el sistema va a poder, o va a sufrir esa fuente de calor dentro. Es un sistema termodinámico abierto, nosotros como seres humanos somos un sistema termodinámico abierto, nosotros intercambiamos masa, cuando respiramos, cuando comemos, con el entorno, además intercambiamos calor con el entorno. Cuando se da entonces eh, un tipo de intercambio, que ahora eh, la masa... Vamos a, a suponer que tap, si esto es una olla de presión, si la tapamos, la tapamos, nuestro sistema va a intercambiar calor, pero masa no. Cuando eso ocurre, cuando tenemos un intercambio de masa, no, y cuando tenemos un intercambio de calor, sí, determinamos que nuestro sistema es cerrado. Cuando, masa, perdón, cuando no hay intercambio de masa, pero sí de calor, el sistema es cerrado. Y finalmente, cuando no permite ni intercambiar masa ni calor, el sistema es aislado. Entonces tenemos tres sistemas termodinámicos, abierto, cerrado y aislado. Luego nosotros descubrimos que también nuestro sistema termodinámico, a partir de las paredes, puede expandirse o contraerse, entonces podemos detener un tipo de energía en ese sistema termodinámico que llamábamos trabajo. El trabajo va a ser igual a la presión por un intercambio en ese en esa volumen. También habíamos resumido en la primera ley de termodinámica que el, el sistema tiene una energía que se denomina energía interna, la cual es igual a ese intercambio de calor más ese intercambio de trabajo. O simplemente lo habíamos escrito como Q más W. Y W recuerden que es menos P por delta B. Y Q lo habíamos determinado como M por eh, la o sea, capacidad calorífica con diferencial de temperatura. Esto era ahí de manera resumida eh, la primera ley de la la energía interna, con estas ecuaciones. Delta U va a quedar igual a M por C sub E por delta T menos P por diferencial de volumen. Habíamos hablado de propiedades termodinámicas de estado y que no eran de estado. Las propiedades termodinámicas de estado siempre las escribimos con letras mayúsculas y correspondían a el estado del sistema en el estado final y en el estado inicial. Estas propiedades que escribíamos con letras minúsculas no eran funciones de estado y pueden variar a lo largo de la trayectoria del proceso termodinámico. Eh, bueno, de esta manera nosotros podíamos determinar la energía interna utilizando estas ecuaciones, luego cuando había un proceso isotérmico, eh, este valor del trabajo era n por r por t, por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta aquí también. Luego nosotros hemos hablado de, bueno, hasta acá todo, creo que todo está claro, creo que si recuerdan las clases que hemos visto. Entonces todo iba, iba bien. Luego nosotros podíamos determinar el calor, el, el cambio de calor. Cuando esto ocurría, a presión constante, que son casi todos los procesos termodinámicos que ocurren, eh, en, en la planeta Tierra está una presión constante dado que tenemos una presión constante. Esto nosotros lo podíamos determinar como el cambio en la entalpía. Y la entalpía, pues, nos hablaba de si un proceso era endotérmico o exotérmico, dependiendo de su signo, si... Eh, el valor de entalpía era positivo, decíamos que este era un proceso endotérmico, si tenemos que el valor de entalpía era negativo, tenemos que era un proceso exotérmico, los procesos exotérmicos liberan calor al ambiente, por ende vamos a diferenciarlos porque cuando empezamos la reacción, pues el sistema termónico inicialmente, estaba una temperatura inferior a la temperatura final. Es decir, que nuestro sistema termoquímico se va a calentar. En los procesos endotérmicos ocurre lo contrario: nuestro sistema está a una temperatura más elevada y luego lo vamos a encontrar a una temperatura más inferior. Absorbió eh, calor del entorno. Entalpías habían de diferentes formas. Cuando nosotros hablábamos de disolución, podíamos ver una entalpía de disolución, eh, de reacción, de formación, etcétera. Es importante colocarle como subíndice a la, qué tipo de entalpía estamos hablando. En Entalpías de formación, como les dije, hay muchas, dependiendo del proceso termodinámico que se lleva a cabo. Si estamos disolviendo una disolución, para que la redundancia, la entalpía o el calor que se produce ahí va a ser la entalpía de disolución. Si estamos formando una sustancia, va a ser entalpía de formación. Si estamos quemando la sustancia en presencia de oxígeno, es una entalpía de eh, combustión y dependiendo de ciertas propiedades que yo les pueda hacer a la entalpía, sale o nace la ley de Hess. La ley de Hess eh, es simplemente seguir ciertos pasos. Eh, me habla de que la entalpía yo la puedo... Eh, si tengo un proceso termodinámico, una reacción química, hablando desde el punto de vista de químico, si tengo una reacción química A más B que produce C, eh, y esta reacción es exotérmica, con un valor de delta H de menos, qué sé yo, menos 100. Eh, si yo quiero invertir esta entalpía, invertir la reacción, es decir, que ahora sea C, que produce A más B, el valor de entalpía, básicamente lo que hace es cambiar de signo Entonces ya no va a ser menos 100, sino 100. Eso está ahí claro. Además, me dice que si yo tengo una reacción química de tipo A más 2B produce 13 eh, con un valor de entalpía, digamos, X, yo puedo multiplicar esta expresión por cualquier valor y también tendría que multiplicar la entalpía. Es decir, yo puedo multiplicar esto por eh, 5, ¿sí? Entonces tendría que la reacción sería 5A más 10B produce 15C. Entonces el valor de entropía va a ser 5 veces lo que tenemos inicialmente, 5X. Jugando con esos valores, con estas propiedades de ley de yo puedo calcular valores de entropía de reacción a partir de entropías de reacción dadas. Eh, vamos a hacer un experimento con esto, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, porque tengo mucha sed. Nos vemos en cinco minutos a las 11.50, estamos acá nuevamente. 11.51, ya lo vemos. Ok, listo, jóvenes, Disculpen ahí que me extendí un momento. Y vamos por la eh, Les explicaba que en la nosotros podemos usar, ciencia de la tabla, eh, que está posteada en el, en el CLARDN, la tabla de valores termodinámicos. Ya se la muestro por acá, que es la tabla esta T1. Esta tabla que tiene valores de entropía de formación estándar. O bien podríamos usar eh, las ecuaciones auxiliares. Entonces, para la IDG hay dos estrategias. Una usando ecuaciones auxiliares, o dos usando la tabla T1. Entonces hay un ejercicio aquí en particular que, me, que se lo voy a escribir acá. A acá. El calor de combustión. El hidrógeno. Yo creo que esto lo resolvimos en clase, pero vamos a ver si... Hay hidrógeno es eh, hidrógeno metano y etano es de menos dos ochenta y cinco coma punto ocho coma menos ocho noventa punto cuatro y dos mil quinientos cincuenta y nueve punto nueve kilojulios respectivamente, calcule el calor para la siguiente reacción. La siguiente reacción es esta, Yo me voy a colocar esta un poquito más grande, en 18 Ok, listo el ejercicio. Dice así: el calor de combustión del hidrógeno, metano y etano es de esos valores que están ahí respectivamente. Calcule el delta H de la, para la siguiente reacción. Entonces, la siguiente reacción es la siguiente: 2CH4 eh, produce C2H6 más H2. Está balanceado, no hay que balancear nada. Eh, pero bueno, sí tengo que jugar con los datos que me está dando el ejercicio acá. Recuerden que en clase yo les había comentado que cuando hay una reacción de combustión, esta reacción de combustión implica que el gas o la sustancia que, de la cual me están hablando va a estar en presencia de oxígeno eh, en función de una llama y se va a producir un óxido de lo que se está quemando. Si es un hidrocarburo, como por ejemplo el metano, se va a producir eh, CO2 y agua. Entonces, con estos datos yo voy a jugar para producir las ecuaciones respectivas auxiliares que necesito para este ejercicio. Entonces, como les comentaba, por ley de GES hay dos estrategias. Una, usando reacciones auxiliares. En este caso, yo quiero que ustedes aprendan a desarrollar las ecuaciones auxiliares cuando el ejercicio no se las da. El primer punto, entonces, es combustión del hidrógeno. Entonces, voy a escribir la reacción auxiliar 1 y la combustión del hidrógeno. El hidrógeno. Recuerden que es combustión, le vamos a agregar oxígeno y se va a producir, en este caso, un óxido de lo que se está quemando, En este caso, el óxido de hidrógeno es el agua. Eh, no está balanceada, hay que balancearla, aquí hay una sola molécula, un solo átomo de agua y acá hay dos. Lo que puedo hacer es simplemente dividir esto entre dos para que acá me quede uno. Eh, no puedo multiplicar esta por dos. Eh, porque... Eh, necesito un mol de hidrógeno aquí, ¿sí? Aquí necesito que el hidrógeno esté en un mol. De igual manera, la segunda reacción auxiliar, de la cual me está hablando, le es el metano. El metano tiene una fórmula molecular, CH4, que ustedes recordarán, de la química orgánica de escuela. no es oxígeno porque es una reacción de combustión, produce... Si es un hidrocarburo, tiene carbono, va a producir CO2. Y tiene hidrógeno, va a producir agua. Para balancear la ecuación, eh, simplemente contamos cuántos hidrógenos hay acá, oxígeno, perdón, acá hay 1 y 2, 3, un número que multiplicado por, perdón, disculpen, eh, hay 4 hidrógenos, acá hay 2, colocamos un 2 acá, luego acá hay 2, 2 eh, y 2, 4, un número que multiplicado por 2 me da 4, es el 2, y la tercera reacción auxiliar es el etano, el etano también recordarán el de su escuela que es C4H6, más aquí le vamos a proporcionar oxígeno en presencia de una llama, para producir carbono, dado que es un hidrocarburo, y agua. Primero balanceamos los carbonos, aquí hay dos, aquí hay uno solo, colocamos los acá, luego los hidrógenos, acá hay cuatro, acá hay dos, un número que multiplicado por 2 eh, me de 4, es el 2, y luego contamos los oxígenos, eh, en oxígenos tenemos 2 y 2, 2 y 4, 6. El Número que multiplicado por 2 me dé 6 es el 3. Cada una de estas reacciones tiene un delta H que el ejercicio me lo da y conduce respectivamente. Es decir, que la primera tiene un valor de delta H de menos 258,8 kilopulvios. Esto es delta H1, vamos a llamarle 1 delta H2 tiene un valor de en los 890.4 lo eh, el estado está mal escrito es c2h6 sí, gracias bueno si está mal escrita muy, muy posiblemente los balances van a estar mal escritos ¿Ya, ya llegamos allá bueno vamos a arreglarla de una vez es c2h6 2H6, entonces hidrógenos, aquí hay 6 y aquí hay 2, un número que multiplicado por 2 eh, me da 6, es el 3. Luego voy con los, hidro con los oxígenos, con los carbonos, perdón, el carbono era 2 aquí, está bien. Y luego cuento los oxígenos por, por último, tengo 2 por 2, 4 aquí, y 3 por 1 es 3, 4 más 3 me da 7. Y un número que multiplicado por 2 me da 7, nada más y nada menos que el 7 medios, o 3.5. Listo, el delta H3 de la última reacción es menos 1559.9 kilojulios. Ya tengo las tres reacciones auxiliares y que debo jugar con esas tres reacciones auxiliares para llegar a la reacción objetivo. Es Profesor. Pregunta. Dígame. El primer delta ya está mal escrito. Sí, discúlpeme, dis, discalculia se llama esa enfermedad. La discalculia es la como la dislexia. El error a confundir números. 285,8 Quiero Ok, listo. Entonces superamos todos los impases. Ya podemos empezar a jugar para determinar cómo podemos llegar a partir de estas tres reacciones auxiliares a la reacción número uno, a la reacción principal. Entonces, para hacer esto más... Eh, Intuitivo, vamos a decir que la 1, vamos a sustraerla con el amarillo, que es esta. Tenemos la 2, este con rosado. Y tenemos la 3 con azul. Entonces, ¿no? Listo, entonces eh, voy a empezar por mis reactivos en reacción objetivo. Mi reactivo aquí es el metano. Entonces, ¿cuál de estas tres reacciones tiene metano en azul? composición, la 2 aquí la ven ustedes, tiene metano ahí está pero hay un problemita, aquí el metano está solamente con un coeficiente de 1 y yo lo necesito con un coeficiente de 2 ¿qué problema? ¿cómo soluciona ese problema? simplemente lo que hago es multiplicar toda esta expresión por 2 y la colocamos acá abajo entonces vamos a pasar una raíz por aquí y colocamos entonces la 2 aquí en frente, lo que vamos a hacer es ¿Qué es lo que le vamos a hacer a la 2? La multiplicamos por 2. Entonces tendría 2CH4 más 2 por 2, 4 oxígenos, producen 2 dióxidos de carbono más 4 moléculas de agua. Y el delta H es igual a menos 890 por 2, menos 890.4 por 2 me da menos 1000 780.8 kiloculios, que no se olviden, menos. Listo, entonces ya tengo lo, el metano allí Listo, ahora voy a donde necesito los, mi producto, y voy a tomar entonces el etano, y de estas reacciones, ¿cuál tiene etano? La reacción número 3 tiene etano. Y está en los reactivos, está en están los reactivos y necesito el etano en los productos. Entonces la única manera es invertir la expresión, invertirla. Al invertirla, esto que está acá reactivo se va a convertir en producto y esto que está, reactivo a esto que está en reactivo se va a convertir en reactivo. Entonces, para ejemplificar esto, simplemente lo que hago es tomar esta y multiplicarla por menos 1 Entonces aquí... Tomo la tercera y la multiplico por menos 1. <ríe> ¿Eso a qué me va a resultar? Que me va a resultar en lo siguiente: me va a resultar en 2CO2 más 3 moléculas de agua. Van a producir C2H6 más 7 medios de oxígeno. Y el delta para esta reacción, como la invertí, simplemente es el mismo valor pero positivo. 1559,9 kilojulios Listo, y bueno, ya solamente me hace falta encontrar los hidrógenos. La única que puedo usar, dado que ya usé tanto la segunda como la tercera, es la primera que tiene hidrógenos, pero acá está nuevamente no es reactivo reactivos y lo necesito en los productos. Lo que tengo que hacer es tomar la primera e invertirla para invertirla o al invertirla me queda de asiento. Entonces, esta es la 1 multiplicado por menos 1 es decir ahora me tengo esto produce agua produce hidrógeno coloquemos esto que coloque en bajo la flecha agua produce eh, hidrógeno más media mol de oxígeno y el delta h de esta reacción es el mismo valor pero invertido o que es positivo 285,8 kilocolos. Si Listo, ahora lo que hago es hacer una suma de estas reacciones. Entonces, de momento, todo lo, lo que es, voy a colocar todo el resultado. Entonces, tenemos 2, CH4, 4 moléculas de oxígeno, más 2 moles de CO2, más 3 moles de... Agua más un mol de agua produce 2 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua más C2H6 más 7 medias moles de oxígeno más hidrógeno más media mol de oxígeno listo, vamos a ver qué puedo cancelar de esta expresión. Entonces, lo que puedo cancelar en este momento es, los. vamos a mirar cuántas moléculas de agua hay en la izquierda. Tengo entonces 3 y 2, me da 4, acá tengo 4, entonces esas 4 se cancelan. Eh, ¿Qué más? 2 de carbono, 2 y 2, también se cancelan. Luego los oxígenos, en la izquierda tengo 4, y en la derecha tengo 7 medios, y tengo por otro lado un medio, 7 o sea, medios y un medio. Para hacer la suma, 7 medios más un medio, o sea, el común denominador es 2, eh, esto me da 7 más 1, 7 más 1 es 8, 8 entre 2 es igual a 4, y por eso entonces puedo cancelar estas 4 con 7 medios y 7 medios. Y ya cancelé entonces todo lo que podía cancelar de momento. Vamos a ver qué me queda al final. Al final me quedan entonces dos moléculas de CH4. ¿eh? Y aquí no queda nada. Produce eh, C2H6. Que es esta. Y el hidrógeno. Y esta es la reacción eh, principal. ¿Sí? Esta que está acá arriba a la cual yo quería llegar inicialmente de la reacción principal llegamos a esta reacción principal esa es la estrategia usando ecuaciones auxiliares la otra estrategia que yo podía usar era simplemente ah bueno me falta el valor de delta h que es simplemente la sumatoria de esto y estos valores al final el delta h va a ser igual delta h de esta reacción Esta reducción va a ser igual a este valor, más este valor, más este valor. Y ahí de manera rápida les digo que eso da menos 1780.8 más 1559.9 más 285.8 Eso da 64.9 kilojulios por mol. Esta es una manera cuando conozco o de alguna manera puedo determinar las ecuaciones auxiliares. Recuerden, de Las ecuaciones auxiliares son estas que yo determiné a partir de la información que me da el ejercicio. Cuando no puedo realizar esto y el ejercicio me dice puntualmente que a, acuda a la tabla, simplemente lo que yo hago es voy a la tabla a buscar los valores de formación de cada uno de ellos y sumo la de los productos menores relativos. Esta es la otra ex, estrategia para calcular el delta H de una reacción es igual a la sumatoria de los H de formación estándar de los productos menos la sumatoria de los H de formación estándar de los reactivos. Puedo borrar esto que está acá, aquí. En esta reacción los productos son el C2H6 y el H2. Y el reactivo es CH4. Ojo que esta ecuación de aquí debe ir eh, los coeficientes. Entonces, coloquemos N en M. El, el coeficiente de este valor, acá, multiplicado por cada uno de ellos. Entonces, aquí, cuando voy a, recur, a resolver esto recurriendo a la tabla, en este caso la tabla se llama tabla T1, yo necesito ubicar entonces el H de formación del etano y el H de formación de carbono, para resolver esta primera parte. Todo esto básicamente el delta H de la reacción, va a ser igual a, bueno, a 1, por el H de formación estándar del etano, C2, C2H6, más el H de formación estándar, el hidrógeno, menos dos veces el H de formación estándar, del metano, CH4. Listo, entonces CH4 es este, el hidrógeno es este, que sé que va a dar cero, y el metano es este. Entonces voy a recurrir a la tabla, voy a irme a la tabla, Y voy a identificar este valor. Entonces, en la tabla, como les digo, es esta que está acá. Recuerden, está ya posteada en el curso, donde dice datos de entalpía de formación estándar para diferentes compuestos. Se llama tabla 1 para este termodinámico estándar. Entonces, voy a ubicar allí el etano C2H6. Debe estar en carbono. Esta tabla está organizada por orden alfabético. Entonces, vamos a dónde carbono. Y el etano es C2H6. A ver si está por aquí. c 2 h C2H6. Listo, aquí está. C2H6, su valor de entalpía de formación estándar es menos 84.0. Entonces el etano tiene un valor de entalpía estándar de menos... ¿Qué pasa? Este valor es 1 por menos 84.0. .0. Más, eh, tenemos por otro lado, bueno, 84.0, tenemos el mismo color, que viene a partir de la tabla, más el, de, el del hidrógeno. Entonces, esto va a ser 1, por el valor del entalpía de formación estándar del hidrógeno. Es 0, porque el hidrógeno, en el estado estándar, a nivel natural, el más abundante es el hidrógeno. Vamos a buscar acá donde dice hydrogen, hidrógeno, ¿qué pasa? Sí. SSF, ah, aquí está. El hidrógeno gaseoso, el más abundante, tiene un valor de formación estándar de cero. Entonces, esto es 0.0 menos dos veces. El valor de entalpía de formación estándar de carbono, repetimos. Vamos nuevamente el carbono. Carbono y ubicamos el metano. El metano es H4. Y tiene un valor de formación estándar de menos 74.6. Ahí está. Menos 74.6. Todas estas son kilojulios por mol. Entonces este es. Del hidrógeno, que es cero. Y este es del metano. Este. Aquí este valor da aquí cero. Y menos con menos daría más. Entonces aquí tenemos menos 84.0 más 74.6 por 2. 149.2. 149.2 todo estos son kilojulios por mol, menos 84.0. 65.2 kilojulios. Bueno, y aunque no me dio igual, este valor usando la tabla y este otro valor usando las reacciones auxiliares son parecidos, ¿no? Por algún motivo no, no dan igual. Bueno, algunas medidas tecnológicas no son 100% precisas, pero son parecidas, son comparables. Yo puedo decir que usando los dos métodos puedo llegar a determinar que la energía que se libera es alrededor de 64-65 kJ por mol. que eso siendo, eh, considerándolo para una reacción química, debe ser bastante preciso. ¿Se entendió este con la ley de Hess, con los dos...? estrategias ¿va eso? a ver, voy a repetir esto entonces 74.6 por 2 149 .2 menos 84 65.2 Bueno, en fin, estas dos son eh, cantidades comparables. Y por último, eh, energía libre de Gibbs, eh, aquí hay un ejercicio en donde me pide ciertas, ciertas cantidades usando la misma tabla de T1. Eh, en la tabla de T1 ¿no? que les mostré, <coughs> aquí está, en las columnas, la primera es el valor de esta, H formación estándar, y en la, C, en la tercera es el valor de S. Entonces, con esos valores también puedo yo determinar entalpías Ojo, las unidades, esto está en julio y kilogramos. Bien, eh, para sumar este punto de energía libre, bueno, aquí simplemente dejamos llevar un poquito, listo. ya yo había determinado que esta reacción es eh, endotérmica. Luego nosotros habíamos hablado de dos criterios, uno, el criterio de espontaneidad. ¿Qué me hablaba de cuando una reacción era espontánea? Aquí se introducía una nueva variable que era la entropía, que la podíamos determinar como el calor entre la temperatura de manera termodinámica, de manera macromolecular. A nivel micromolecular nosotros recurríamos a la termodinámica estadística y podríamos determinar la entropía como... Eh, la constante de Boltzmann por eh, logaritmo natural del número de microestados. Me recordarán ustedes que los microestados eran los estados más probables posibles. Eh, la constante de Boltzmann es 1.36 por es a menos 34, julio sobre Kelvin. Eh, este criterio de espontaneidad me hablaba que según la segunda ley de la termodinámica, las reacciones que ocurren de manera espontánea siempre generan un aumento en la entropía. Y habíamos llegado al criterio de que para determinar la espontaneidad de una reacción, simplemente introducíamos una nueva cantidad que se denominaba energía libre de Gibbs, que iba a estar determinada por el cambio en la entalpía, menos la temperatura por el cambio en la entropía. con en este criterio nosotros podíamos decir si una reacción era espontánea o no, dado que si la, la energía libre de Gibbs es negativa... La reacción es espontánea, es exergónica. Si la energía libre de era positiva, la reacción es no espontánea y es endergónica. Entonces, con esos criterios, nosotros podemos hablar de entropía. La entropía la podemos medir como. la podíamos determinar como una medida sobre el desorden. Y aquí vemos una reacción química en donde producimos, a partir del de líquido, cuatro ácidos genéricos líquidos y 5 moles de oxígeno gaseoso, es decir, tenemos 5 moles de oxígeno, vamos a producir 2 moles de gas, 4 moles de gas, 2 y 2, pues, 4, perdón, 2 y 4, 6 y 8 moles de gas. Entonces, a partir de 5 producíamos 8 moles de gas, entonces, obviamente los productos, o el, el, la etapa de termodinámica 2 va a tener mucho más entropía que la etapa de termodinámica 1. Por ende, si acá hay más entropía que al inicio, el valor de delta S va a ser positivo. Entonces, con eso yo puedo predecir el signo de la entropía, simplemente sabiendo que se producen más gases en los productos que en los reactivos, que hay más gases en los productos que en los reactivos. Con eso yo puedo terminar el signo de delta S. Entonces, ahí ya predije el signo de delta S. Ahora, con esta reacción yo... Bueno, a esta reacción en particular voy a determinarles el detalle de reacción y entropía de la reacción usando la tabla 1. ¿Sí? Usando la tabla 1, simplemente me voy a la tabla que les comentaba. Y ahí busco lo, las unidades termodinámicas, agua, dióxido de carbono y nitrógeno. La sumo y se la resto a esto que está acá. De, de salida les puedo decir que estos valores van a ser cero porque de manera natural el oxígeno se encuentra así en el ambiente y el nitrógeno lo encontramos así, en el ambiente. Estos valores van a ser cero, simplemente tendría que buscar el agua gaseosa, el dióxido de carbono gaseoso y el ácido cianhídrico líquido. Entonces el valor de delta H de la reacción va a ser igual a, simplemente buscamos en la tabla de la sumatoria. Y luego para determinar la energía libre de Gibbs, simplemente a 20 grados centígrados, simplemente lo que hacíamos era delta G, igual a lo que me dé la entalpía de reacción, delta H, menos T, pero T ahora es 20 grados centígrados, entonces sería 20, perdón, 20 expresado en, en Kelvin, sería 2,93, eh, coma 15 Kelvin, por la... Entropía. Entonces, de esta manera yo puedo determinar cuánto me da delta G. Si delta G era negativo, pues obviamente la eh, reacción era espontánea. Y debo determinar a qué temperatura la ecuación se espontánea. Simplemente aquí en este punto es determinar a qué valores de temperatura, o sea, valor de, de temperatura delta G empieza a ser negativo conociendo los valores de entropía y de entalpía. Así de manera rápida fue un gran recorte de lo que hemos hecho desde que iniciamos clases hasta ahora. Eh, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que se ha hecho. Soy consciente que hay muchos temas, y lo que hemos visto, eh, como les explico, hay muchos temas para tan poco tiempo que dura el examen, que son dos horas, vamos a intentar hacer eh, un ejercicio que abarque bastantes puntos. por acá si hay algunas dudas. No, no sé, no lo he hecho todavía. Pero no más de diez preguntas. No más de diez preguntas. Sí, sí, hay de teoría... Eh... Recuerden que yo les dije que, bueno, sí, así es, como sea, mañana es la hora de la clase, es la hora del examen. Yo todo voy a estar acá presente durante este tiempo, si ustedes tienen algunas dudas procedimentales con respecto al, al parcial. Recuerden que este parcial y las notas que hemos tomado saldrá la primera nota Parcial. Voy a dejar de grabar.